Cuando están hablando de que Bill Gates están trabajando el, esta el, el vacuna al, al virus lo tienen desde hace décadas esto te lo aseguro ¿sabes? así funciona entonces esa gente ¿okay? da igual como se llaman la élite supranacional van a hablar o sea, además son la gente que no aparece en las revistas ni de corazón ni las portadas de periódicos no aparece en Google o sea, el uno que aparece en Google es un pendejo ¿Sabes? La élite verdadera, la gente verdaderamente verdadera, rica, no están en Google, no están en la lista de Forbes, porque sus fortunas no se cuentan por miles de millones, sino por miles, miles de billones. Y no es una fortuna de 50, 60, 70 años, sino de 500 o de mil años de historia. Este es dinero viejo. Entonces, esa gente va a hablar con el director general de Organización Mundial de la Salud. Da igual, este anterior, posterior, no tiene importancia. Y le explican que el mundo está en quiebra y necesitan desgramar esta quiebra en algo que no sea ellos. Entonces le explican que tienen un, una, ¿cómo se llama? Uh, una enfermedad, un virus que desarrollaron en laboratorio, pero también tienen la vacuna. Lo que necesitan es que la Organización Mundial de la Salud lo declare una pandemia. Tú entiendes que la Organización Mundial de Salud, que forma parte de las, las, las Naciones Unidas, que es una organización criada literalmente por los fondos de, de la corporación Rockefeller, no trabaja para el bien de la humanidad. Entonces, esa gente que le han pillado una y otra vez, matando millones de personas vía sus programas en África, en Asia, en México, en los años de 20, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente no está a favor de la humanidad pero necesitan a nivel planetario tener su aprobación a un proyecto. Entonces piden al director de la Organización Mundial de la Salud que lo declare una pandemia. Y este dice que sí, bien, se dice que estáis locos, yo no puedo hacer una cosa así. Entonces le ofrecen, por ejemplo, 300 mil millones de dólares para luchar contra la pandemia, son papilitos de color. El tipo dice que sí, bien, si el tipo dice yo no puedo, tengo cierto nivel de ética. Entonces le ofrecen 100 millones de dólares para él, para ingresarlo a alguna cuenta bancaria. Que es máquina que imprime dinero. ¿Qué más da? ¿Sabes? Si él dice que sí, bien. Si él dice que no, suben la apuesta y dice: Mira, vamos a ver. Te vamos a dar 300 mil o 400 .000 o 500 mil millones para luchar contra esta pandemia a nivel planetario. Te vamos a dar a ti 100 millones de dólares en alguna cuenta tú en Suiza y te vamos a dar el premio Nobel de la paz. No dieron una alternativa a ¿Cómo te lo vamos a dar a ti? Tú vas a ser el, el, el salvador del mundo. El tipo dice que sí, bien. Si el tipo dice que no, bueno, entonces manos a la obra. Le va a decir, mira, hemos intentado por las buenas, no funciona. Entonces vamos por las malas, te vamos a matar. ¿Okay? ¿O tú crees que hemos matado a los presidentes americanos? ¿A quien, ¿A este? al otro? ¿Somos nosotros responsables de 11 de septiembre? Si eh, tú crees que no, ya hemos montado 11 de no te vamos a matar a ti, y echar la culpa a un loco solitario, ¿Ya te vas a dar un buen funeral, no te preocupes. Pero tú no vas a aprovecharte de la riqueza, ¿sabes? El tipo entiende que sí o sí tiene que hacer. Entonces va a ganar su Nobel, va a ganar dinero, etc. ¿vale? Y así funciona. Ahora, tú tienes la aprobación de la bendición de la Organización Mundial de la Salud, porque para que ellos digan es una pandemia, y esto no es ninguna pandemia. Y hay cada vez más estudios, tanto los japoneses, como los chinos, como los limanes, los franceses están diciendo que a nivel de lo que es eso, una vez que estás enfermo, las consecuencias son graves. Pero graves para un pequeño porcentaje de la población. Sobre todo los viejos de 85 años de edad, y tú estás viendo los que están muriendo, te das cuenta que, por ejemplo, en Italia, el año pasado, la, eh, el invierno era muy suave, entonces muchos que tenían que morir no murieron. Y están muriendo ahora. Lo mismo en Rusia, por ejemplo, el año 2009 o 2010, no me acuerdo, era un verano tan caluroso que hacía como 45 grados, una cosa insólita para Rusia. Entonces muchos viejos sin acceso a aire acondicionado murieron. Y de hecho murieron más a causa de, de, del calor en Moscú en 2009 o 2010, que están muriendo ahora a causa del coronavirus, ¿entiendes? Bueno, una vez que tú tienes la Organización Mundial de la Salud, ¿sabes? Bendiciendo, entre comillas, esto como pandemia, siguiente paso. Decides conocer a los presidentes de los países, porque tú estás viendo como todos dices, pero esto es una conspiración, ¿cómo es posible? O eres un teórico de conspiración, ¿cómo es que? Sabes, muchos dicen, ah, es mentira, ¿cómo vas a tener todos los presidentes que se acuerdan entre sí? Es muy fácil. ¿Quién controla los medios de comunicación del mundo? La élite. El periodista no trabaja. Tú trabajas por, por, por sacar la verdad. Pero un periodista está para Washington Post, New York Times, CNN, Fox, o Le Monde, Clarín en Argentina. Ellos trabajan para un medio que les paga y son trabajadores de este grupo ideológico. El periodista que dice la verdad no existe. Porque tú tienes que pagar la luz, la calefacción, seguridad social, su trabajo. Si está de baja por, por, por maternal, tienes que pagarle seis meses o lo que sea de baja. Todo esto alguien tiene que pagar. Entonces, este tipo tipo trabaja para el medio y punto. Un periodista independiente es un cuento. Entonces, una vez que tienes los medios de comunicación que controlas en todos los países, convencer a los presidentes es muy fácil. ¿Sabes? La mayoría van a decir que sí porque saben que a el dinero para ellos. Y solo tienes que decir pandemia, la palabra mágica. En ese sentido, igual que tú tienes los grandes bancos y tienes sus sucursales en todos los países, la élite tiene a sus representantes en todos los países. Por eso tienes Club Builder, Comisión Trotelar, Consejo de Relaciones Exteriores y todos esos miembros en cada país. Entonces, a través de ellos hablas con los presidentes y les explicas. La mayoría van a acordar y van a decidir también su paga que okay, su mordida, y van sabiendo que la población es somplificada que okay, va a aparecer ahí consenso. izquierda y derecha, trabajando juntos. ¿Habrá algún presidente que no estaría de acuerdo? ¿Y con estos lo tienes que vas a matarle? Bueno, si hace falta, sí. Pero en principio no hace falta. Solo declarar y acosar al presidente que no está dispuesto de hacer esto, destruir la economía de su país, porque unos cuantos de la élite necesitan tener la excusa de desmontaje planetario. Entonces tú vas a tener los grandes medios de comunicación del mundo acusarle a este presidente de ser genocida, Ser una persona absolutamente irresponsable con la población de su país. Van a empezar a sacar cosas mentiras que estamos viendo en Estados Unidos. Esto es diario. Y no estoy defendiendo a Trump, pero es obvio, flagrante cómo funciona este proceso. Por eso pensar que es una conspiración complicada es muy fácil de llevarlo a cabo. Porque, repito, 90% de la población mundial va a crear a cualquier idiotez que está en la portada de New York Times, Washington Post o CNN, o Fox. Y si está ahí, si es así, y si no, no existe. No existe. Porque te van a decir, ah, eso es fake news porque hay que comprobar cuentas, sí, cuentas oficiales como Washington Post. Puerto oficial del gobierno prestado profundo. O en Canadá, lo que tú estás viendo ahora mismo con un CBC que es el equivalente de BBC en Inglaterra. Están saliendo ahora mismo anuncios del gobierno enseñando a los niños cómo hablar con sus papás, que son teóricos de conspiración. Diciendo que si tu papá, míralo en internet, es, es, increíble. es increíble. Si tu papá cree en las teorías de conspiración que han sido los chinos o que es un intento de un grupo secreto para desmontar el sistema económico mundial, si es tu tío que quieres mucho a tu abuelo, no discutes con ellos. Simplemente habla con tu profesor del colegio que va a activar a la policía para que la policía viene a tu casa y te multa. O como pasó en Alemania, que una tifa que es constitucionalista que puso una, uh, un, un, una querella criminal contra el gobierno por el encierramiento de la población, le metieron en un psiquiátrico. Entonces te enseñan cómo hablar con tus papás para que tu papá, con su eco que te quiere enseñar cómo es el mundo de verdad. Y claro, tú explicas esto a la gente y te das cuenta que estás absolutamente solo. Que el 90% dice: No, es complicado encerrar a cinco o seis mil millones de personas. Lo explico en mi libro Bilderberg del año 2005. Es muy fácil porque la gente ha dejado de pensar hace décadas, ya no saben, han extirpado esta capacidad. Y así funciona el proceso de por qué estamos donde estamos. Entonces, hemos hablado del cambio del modelo que hemos llegado al fin y también contestado a la pregunta ¿cómo es que han podido montar? Porque necesitaban de alguna forma u otra, desclavar esta deuda absolutamente impagable planetaria de cuatro cuadrillones de dólares. Y aquí estamos. Entonces, ok, estamos viviendo, no estamos en medio de lo que podríamos decir que es una guerra económica mundial oculta, orquestada por las élites, en la que nosotros estamos en medio viviendo todo lo que está ocurriendo, algunos de nosotros sin entender bien lo que está pasando, unos temiendo muchísimo de un virus, que dime si no, el virus realmente entonces es el miedo, la desinformación, ese es realmente el virus, ¿no? Vamos a ver, yo no soy virologo, no soy médico, entonces yo sé de, de, de este virus tanto como yo sé de, de Swahili, que es nada, uh, pero tampoco soy imbécil eh, uh, y sé pensar, entonces si tú estás viendo Um, la forma de que están promoviendo esto a nivel planetario, obviamente, este tiene un objetivo. Este objetivo es el descalabro económico, porque hablamos antes. Si tú tienes la fuerza mayor, puedes hacerlo o vía la quiebra planetaria, vía tercera guerra, o ya sea la cuarta, porque la primera, la primera, segunda, tercera es la guerra fría, y esto es la cuarta guerra mundial, planetaria y objetivo es desmantelamiento del sistema. Y con esto, pasar todos los dedos del mundo vía la fuerza mayor y eliminarlo. No salió, entonces han usado la vi el virus. Ahora, al usar el virus, ¿cómo es que se desaparecen las dedos? Tú lo estás viendo, cómo están cerrando absolutamente todos los países del mundo, uno tras otro. Y entonces, si tú estás mirando la gente que están salvando, entre comillas, ¿sabes? con este aislamiento, que también si tuvimos a cualquier médico, va a decir que esto es malísimo para la salud porque es el, el, ya sin entrar en el tema médica el tema de virología las cosas que yo no domino pero es absolutamente obvio miras toda la literatura que hay lo que están haciendo a nivel planetario es contraproducente porque lo están haciendo bueno por al salvar 5.000, mil 10, 100.000 mil mil o, o un millón de personas están matando doble o triple las personas está matando No solo porque muchas de las personas hoy en día no tienen ningún tipo de tratamiento que sea por cáncer. Es decir, la, el milagro del coronavirus. Desaparecieron todas las demás enfermedades. O sea, ya no existe cáncer, ya no existe ninguna cosa coronavirus, No existe nada, solo existe coronavirus. Como desaparecieron igualmente Entonces, las, sí, las protestas desaparecieron las, todo. el gobierno, todo absolutamente desapareció. Desapareció todo. Entonces, en este sentido, tienes que entender que lo de coronavirus es un arma de destrucción masiva igual que un arma nuclear porque fíjate hay muchos componentes aquí uh, todo el mundo entiende que estamos viendo el fin del sistema Entonces, todos los países van a